el número ganador es el 8623 del animal tigre. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. Feliz noche.